Eh, saludos, muy buenas noches a todos y toda noche porque aquí en nuestro país estamos de noche. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes que están ahí en sus hogares esperando que este boletín de visa, concerniente a lo que es el mes de febrero 2021, pues salga. Bien, eh, hay varias noticias que se han dado en torno a lo que es la migración a Estados Unidos, ya que el gobierno actual, el presidente Biden, pues hace ciertas promesas que benefician a la clase inmigrante hacia Estados Unidos, Entonces, en este caso específico se está buscando la manera de, de documentar un, más de 11, 11 millones de personas que no tienen ninguna clase de documento, lo del DACA eh, ya se aperturó, o sea que hay varias condiciones las cuales han ido favorables para la clase migratoria de Estados Unidos, pero bien, en esta parte no le vamos a hablar de esto, sí o, eh, ubicaremos un espacio para hablarle a ustedes de los beneficios, los pros y los contras, con relación a lo que es la política migratoria del gobierno de Biden. Es una política totalmente opuesta a la de, Bar, a la de, perdón, a la de Trump, que acaba de salir, donde hay ciertos bloqueos que él ha puesto y restricciones incluso, eh, las, de, las, las deportaciones están detenidas por 100 días, que es un gran beneficio, quizás con el mero, el mero propósito de favorecer esta clase que está en estatus ilegal en, en los Estados Unidos. O sea, que hay 100 días, diríamos que esos 100 días son para estudiar estos casos, los cuales están allá en Estados Unidos en proceso de deportación, está detenido, está parado, que eso es muy importante. Y lo que es el, el DACA, también se aperturó, se pueden hacer nuevas solicitudes. Esto le hablamos en un video anterior y, y es sumamente importante el caso de los Dreamers que llegaron a Estados Unidos siendo niños y de repente los separaron de sus padres, se quedaron sin pito y sin flauta. Y este gobierno pues persigue restablecer aquello que inició el presidente Obama. En, en años atrás. Bien, el boletín de visa con, en comparación con el mes de enero, aquí lo tenemos los dos. La categoría F1, aquí abajo, está pasando un cintillo en donde especifica cuál es, a qué corresponde cada una de la categoría, a pesar de que ya le hemos hablado en videos anteriores. Con relación a lo que es en base a una petición de un familiar, la categoría F1, en el mes de, de enero, nosotros podemos observar que está para el 15 de septiembre. Eh, pero que ya entrando a lo que es el mes de febrero, continúa en la misma posición, en, la misma, en el mismo lugar. No, no surgió ningún tipo de efecto en ninguno de los países. Si vemos ningunos, bueno, en el caso de México, si observamos que hay cierta variación que aumentó de 15 a 22 días, estamos hablando de 7 días. Imagínense, eh, significativamente hubo ciertas variaciones, es el único caso en el cual hubo una variación en la categoría F1. La categoría F2A sigue como en sentido de curren, o sea, actual, activa, eh, visas disponibles. Eso es lo que menciona, lo mismo pasa en el mes de febrero porque desde hace un tiempo entró dentro de esta categoría, lo cual tiende a dislocar a las personas porque ni le dice una ni le dice la otra y como quiera lo sumen en esperar los dos años, promedio que establece, bueno, pues la política migratoria. Tenemos el caso de la F2B. El F2B en enero estaba eh, para el 8 de julio de 2015 y ya aquí pasa eh, para el 15 de julio del 2015. Aquí aumentó, diríamos, los siete días en, en el caso de todas las categorías. Y, pero en el, recuerden que lo que es México es totalmente diferente, quizás porque México al hacer frontera con lo que es Estados Unidos y la mayor parte de, de migrantes vienen desde México, pues la política es mucho más estricta. El muro, el Trump lo levantó con el propósito de reducir esta migración de los mexicanos, pero en este caso Biden ha dicho que no va a seguir con la construcción, pero que va a reforzar lo que es la, la, las fronteras, la policía, pues va a reforzarla. De todas maneras, este gobierno trae buenos, eh, buenas estrategias para lo que son los inmigrantes. Entonces, vemos que, como ya le decía, aumentó solamente unos siete días. Eh, del 8 de julio al 15 de julio, siete días. En el caso de México, nosotros vemos que esta categoría F2B en México estaba para el mayo 1 del 99. Vamos a ver de este lado. En México me dice que está para junio 1 del 1999. Mayo, junio, exactamente un, en mayo, junio, sí, un mes exactamente en el caso de México. En el caso de Filipina, de Filipina quedó para el 15 de agosto. Para los F3, que es eh, la petición de un ciudadano americano que le hace a un hijo suyo, el cual es casado, nosotros vemos que hubo también una ligera variación. El 8 de julio estuvo para el 2021, eh, enero de 2021, y ya para el mes de febrero, nosotros podemos observar que entró al 15 de julio de 2008. Eh, diríamos que también hubo siete días de adelanto. En el caso de, de México, del 22 de agosto al 1 de septiembre, estamos hablando de unos ocho, unos nueve días más o menos. adelanto Y el caso de la F4, que es la solicitud de un hermano ciudadano a, un, a, unos, a otro hermano, estaba en, para el, en enero de 2021, estaba para el 8 de octubre de 2006, y llegó al 15 de octubre de 2006. estamos hablando de que la mayoría aumentó solamente o adelantó, podríamos decir, solamente unos siete días en la mayoría. En el caso de México también adelantó siete días. Esto es con relación a la, al boletín de visa enero comparado con el mes de febrero, que es el reciente que está saliendo. Eh, suscríbete a mi canal para que sigas recibiendo otras eh, actualizaciones con relación al boletín de visa dentro de otras informaciones concernientes a lo que es la política migratoria en la actualidad. Muchos vientos favorables, eh, se persigue legaliz legalizar los inmigrantes ¿verdad? que están en Estados Unidos los que entraron desde, bueno, hablando ya, quizás pisando lo que es enero 2021, ya todo el que entró de ahí para atrás, pues eh, va a contar con el favor del presidente actual, que es Biden. Así es que le deseamos suerte y los que están en espera, que no se desesperen, que su tiempo va a llegar. Muchas bendiciones y en otro video, pues, estaremos en contacto. Entonces, hasta la próxima. No te olvides seguirme y a la vez... Multiplicar o referir estos videos a otras personas. Muchas bendiciones para todos ustedes.